Inicio de Espacio Promocional Antes era mucho más difícil hacer agricultura porque una, no teníamos eh, acceso bueno de las carreteras de que mucho pregonan la gente diciendo que solo son carreteras son carreteras que sirven mucho a la población y a, y a todos los ciudadanos porque a base de las carreteras tenemos acceso a todo lado eh, y la economía en sí sí ha mejorado porque una carrera de un carro costaba mucho más porque las carreteras eran feas en cambio ahora que de Quisar pincha acá estamos apenas ni en cinco minutos Yo he trabajado es en artesanía como es eh, trabajando cortes para calzado y siempre para nosotros sobrevivir pues no nos alcanza y por lo cual pues gracias a las gestiones que hemos realizado con el ministerio hemos tenido el apoyo de las cuyeras pues no con nuestros galpones y los cuyes con eso ya se puede hacer alguna cosa más el cuy ya para la para la venta para la venta está del eh, tengo ahorita de de 2000, 2500, tengo de 1200 eh, por ejemplo, el de, el de 600 a 700 gramos estoy vendiendo a 5 dólares, a 6 dólares. Entonces, es, ya es un beneficio más para nosotros. Pues, ¿no? La idea de nosotros, al menos, es, es de salir fuera del, del país teniendo un mecanismo de que nos ayude el Estado a enviarlas. O sea, ya tranquilamente podemos nosotros tener un ingresito adicional acá. A la asociación y a la, a la gente que produce los cuyes. Hay veces que todavía nosotros no estamos tan bien capacitados, pero por eso mismo es la ayuda de, de nuestros ingenieros que nos vienen a visitar cada momento. Nos dan la asesoría para mejorar lo que es de, en los cuyes, lo que es en agricultura. Nosotros con el apoyo del proyecto 2KR se ha hecho de montar esta infraestructura que tenemos acá también se ha priorizado el riego para tener las hierbas para los animales y bueno como recién estamos eh, nos acabaron hace un mes no más de entregar este proyecto estamos ya nosotros iniciando las actividades el ministerio siempre nos está ayudando a coordinar todas las actividades en toda área Acá no solamente nos vamos a dedicar a los cuyes, sino también a lo que es la piscicultura. Diciendo y apoyando que siga la revolución, porque si es que no continúa la revolución, haremos un retroceso por lo mínimo de todos estos 10 años ganados, haremos un retroceso de unos 20 años. Ahora, escúchanos en FM. Quito. 106.9.